El equipo visitante, el equipo de Tecos, se encuentra los espacios, sigue moviendo las tierra, el uno de los rivales. Y mueve las cadenas el equipo de Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. vamos Vamos a ver, nuevamente va por tierra el equipo visitante, el equipo que viene de Guadalajara. Y va a quedar exactamente en la yarda número 50 ese balón. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! oportunidad para para el equipo de tecos. ¡No pasa! Viene buscando receptor, suelta el brazo, la y va a quedar incompleto ese balón. Un poquito largo ese pase. ¡Vamos de Echa la primera del equipo de pateras, listo, tercera y misma cinco por avanzar. A la yarda, número 50 busca por tierra, el equipo de Guadalajara sigue moviendo las se encuentra el hueco, encuentra los bloqueos, sigue moviendo la tierra ya lo alcanzan a derribar. Gran jugada por parte de tecos, por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Al pase, suelta el brazo, solo estaba ese receptor sigue moviendo las piernas ya lo derriba primera y gol para el equipo de Guadalajara, viene con el centro entrega al corredor, va buscando por el centro sigue jalando y vamos a ver si queda al parecer a dos yardas tres yardas ¡Vamos, defensa! Segunda y gol. ¡Balocan! Nuevamente la entrega al corredor. Sigue moviendo ¡Y tenemos! Dos, ¡Dos, teco! Se abre el marcador en la fortaleza. Casa de siglo XXI. 6 a 0 el marcador. Prepara el punto extra el equipo de Guadalajara. Vamos a ver. En el centro acomodan el balón rosa y algunos jugadores. 6 a 0 el marcador, amigos de Advance Media Sports. Regresamos al emparrillado, amigos de Advance Media Sports. 6 a 0 el marcador en la fortaleza. Ya lo abre el equipo de Tecos. Siguen los comentarios mismos que van a ver en la parte superior de su pantalla. ¡Listos! ¡Derecha! ¡Listos! ¡Izquierda! ¡Prepárate con... Vámonos. ¡Buena patada! ¡Vamos a ver qué tal el regreso por parte de los Wilders! ¡Ya lo toma el equipo de Pantera! ¡Sigue buscando huecos! ¡Se cierra y llegan bien los equipos especiales! ¡Del equipo de Guadalajara! ¡Vamos, línea! ¡Línea! Primero y días para el equipo de Naranja y vamos a ver que no le permite mucho avance el equipo de tecos se aferra bien al corredor este jugador número 40 de tecos Segunda oportunidad, 12 por avanzar para el equipo de Panteras. Mandan ahora los receptores por el otro costado. Va a buscar la individual el coreback. Pero de inmediato llega la línea defensiva. Va a detener y la captura para el coreback. Vemos en el primer cuarto del encuentro. Tenemos cambio de coreback. Va para atrás. Llega la presión y nuevamente surte efecto. Captura para el coreback. Pero, pero no, no le saques, ok. Sí, <risa> <risa> pero no saques, más le saques. No Viene la Universidad de Guadalajara Va buscando Por el centro Pero en esta ocasión estaba muy bien Número 7 mismo que vemos Hace un momento como va Baca ahora la defensiva Para detener el avance de Tecos Vamos defensa Vamos a ver nuevamente va a buscar por tierra Otra vez encontró el hueco Pero ¿quién creen Número 7 de Pantera reaccionando Nuevamente y deteniendo El ataque ofensivo tercera oportunidad, va a buscar el receptor, busca, llega a la presión, encuentra todo el hueco, por ese costado logra librarse. Y vamos a ver qué va a pasar la marca del primero y diez, el coreback en la jugada individual. Y escuchamos los silbatazos, amigos de Advance Media Sports, finaliza el primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tiene el hombre solo. Se lo va el balón. El pase era un poco abajo para el receptor. ¡Vamos, defensa! Movimientos en la formación. Va a buscar por tierra. Encuentran ahí los espacios. Baja de buena manera la defensiva los linebackers del equipo de Pantera. En el pase completo, sigue buscando, sigue avanzando. Logró librarse de dos, no puede con el tercero. Ya lo derriban, pero de ahí. Y sigue avanzando el equipo de Tecos. Cuarto, cuarta oportunidad, situación de despejo para el equipo de Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en esta categoría. Se escucha la tribuna del equipo de casa El equipo de Panteras quiere dar vuelta al marcador Quiere reaccionar antes de irnos al entretiempo Buena patada, va a quedar alrededor de la yarda número 9 Y de ahí, de ahí vendrá Pantera siglo XXI Primera oportunidad, 10 por avanzar Vamos a caer por tierra, van por el costado izquierdo Relación al ataque, llegan tres defensivos pero aún así, gran avance Por el equipo de Panteras, Panteras ¡Hasta dos! ¡Vamos línea! Firme. Segunda oportunidad, tres por avanzar Para Pantera siglo XXI Dos receptores por el costado derecho Vuela un pañuelo Castigo al parecer en contra de Panteras Pero bueno, vamos a ver al final Qué nos dicen los oficiales Así es, en contra del equipo de casa doloroso Cuando... ¡Vamos línea! Entrega el balón al corredor, va buscando por el costado derecho Ahí vemos, ya alta taclo, patilla, lo toma de buena manera Se levanta número 99 Tercera oportunidad, un solo receptor, no, ya son dos por el costado izquierdo Van por ese costado Buena la reacción de la defensiva por parte de Tecos, detienen a este número 26 de siglo XXI. Venga, venga. Cuarta oportunidad, viene la patada, una patada que va a llegar a la yarda número 45, de ahí la regresa el equipo de Tecos, viene, viene el número 6 del equipo visitante. Regresamos a las secciones en el emparrillado Después ¡Aparazo! del tiempo fuera Bien, no, de... no el pase suelta el brazo Y es incompleto Hace hasta lo último el receptor venga, venga. Por quedarse con ese balón Al final no puede uf, uf. Viene la entrega del balón gemelos por ambos lados de la emparrillada ¡Vamos de fuerza! ¡Cuidado Mario! No te ¡Vamos de Va para atrás, Busca el receptor, suelta el brazo ¡Encuentra la trayectoria! ¡Bien! ¡Largo este pase! Va a quedar incompleto y cuarta oportunidad para Tecos ¡Venga! ¡Vamos de fuerza! Suelta al pose incompleto. Yeah, ¡Buena presión! ¡Hasta el match, Panteras! Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Panteras. Vamos a ver. ¡Vamos, ¡Viva! derecho Va por ese costado y es incompleto. Ahí con la tentativa de que pudo haber sido interceptado. ¡Firme, Lidia! firme. ¡Vamos, Lidia! ¡Lidia! Bien, el pase completo para el equipo de Panteras. Y tiene el primero y diez el equipo del siglo XXI. ¡Vamos! Primera oportunidad. ¡Vamos, que a ver qué manda en esta posición por lado derecho. Número uno a los controles. Empieza el cuento por parte de los oficiales. En la jugada rola su lado derecho. Va a tener que buscar la individual. Pero llega la defensiva de Teco. Y unas yarditas para atrás. El equipo de siglo XXI. segunda oportunidad 13 por avanzar para el equipo de siglo 21 que me los ponemos se escucha la tribuna damos, de ambos Viva equipos viene el pase completo vamos línea ¡Viva! prepara disparos la universidad Viva! lado derecho, es un solo receptor por el lado corto del emparrillado, viene para atrás, busca por el centro completa el pase pero no va a llegar a la marca del primero y diez cuarta oportunidad situación de despeje para el equipo del siglo XXI va a buscar ahí el engaño y ya pasó la marca del primero y diez, pero tenemos pañuelos en el emparrillado, amigos de Rons Media Sports. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. ¡Vamos, pantanos! ¡Por parte de, de Pantera! Tiempo, ¿qué? Primera oportunidad, 10 por avanzar para Tecos. Triplado izquierdo del emparrillado. Entrega el balón al corredor número uno que sigue moviendo las piernas. Sale la jugada, va para atrás, busca el receptor, encuentra, pero recibe de inmediato el contacto pero esto aún así consigue primero y 10 el equipo de Guadalajara. Oh. Primera oportunidad 10 para avanzar va para atrás llega el pase completo. Nuevamente primero y 10. Vamos a, a dar las acciones después del tiempo fuera que son los Aztecas. Llega la individual, el core va, que abandona el emparrillado, era lo... lo Segunda oportunidad para el equipo de Teco, segundo tiempo para que solicita, le queda uno antes de irnos al entretiempo, pero ya queda muy poquito tiempo, sigue moviendo, ya pasó la marca del primero y es buscaba salirse del emparrillado. Busca el pase de IE Intercepta El equipo de Pantera Y con eso Un gran millón anímico Nos vamos al entretiempo Amigos de World Media Sports Finaliza el segundo cuarto del encuentro El marcador 6 a 0 Lo gana la escuadra de tecos De la Universidad Autónoma de Guadalajara ¡Vamos, parteras! ¡PARTERAS! ¡Tuyo, tuyo, por qué! ¡Bien, por qué! ¡Vamos, abre, abre ¡Vamos! Bandera. Uy, uy. Vamos. Unidad 9 por avanzar para la escuadra de Teco. ¡Vamos, defensa! ¡Vamos defensa! ¡Vamos! ¡Vamos defensa! Por. y hay un jugador lesionado por parte del equipo de Pantera Siglo XXI. Ya no, ya no, me quédate de nuevo, quédate de ¿no? al marcador para el equipo visitante vamos a tener primero vamos a ver la conversión la conversión es buena dos puntos más para el equipo de Guadalajara parte de los Tecos que ya lo ganan 14-0 en acciones del tercer cuarto del encuentro viene buscando el fuerte golpe el que recibe el jugador de Panteras A las Panteras haciendo el primera oportunidad y es por avanzar para el... Y es por avanzar para el equipo de Tecos. Que manda ahí. Suelen silbatazos. Antes, tiempo fuera. Solicitado por el equipo de Pantera. Siglo XXI. Primera oportunidad. 10 por avanzar. ¿verdad? Nuevamente la misma jugada para el equipo... Visitante el equipo de tecos, buen avance en esta primera oportunidad para el equipo de Guadalajara. Finaliza el tercer cuarto del encuentro aquí desde la Fortaleza Campo Siglo XXI. 14 a 0 el marcador, lo gana la visita a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Viene la jugada, el pase completo por el costado izquierdo. Y va a seguir moviendo las piernas el equipo visitante. Último cuarto de la Sport, lado derecho. Para el equipo de Tecos Movimientos, número 13 se va a ir por el costado izquierdo. En el corredor número 1. Bailan los pañuelos, ya llegan los tacleos pandilla por parte del equipo de casa. Vamos a ver, segunda oportunidad para el equipo de teco. Y a a quedar incompleto, solo pase. el receptor. ¿Vamos, ¿Vamos a quedar incompleto, Último cuarto del encuentro, busca receptor, llega a la presión, suelta ¡oh! el gol. el equipo de siglo XXI! ¡Selina! ¡Se lanza y se queda con el gol! ¡Carguen, Viene por tierra el equipo de Panteras. ¡Viva, ¡El ¡Viva, línea, ¡No puedo, línea! ¡Vamos, panteras! ¡Ven ¡Es tuya línea! Pero este será el largo para el equipo de Panteras Después de todos los pañuelos que hemos tenido en esta ofensiva Pase incompleto Cuarta oportunidad, chicos. ¿no? ¡Vamos! Que nuevamente, ¡Vamos! castigo y va más para atrás. ¡Tranquilos, chicos! ¡Vamos! ¡Tranquilos, tranquilos! Tranquilo. Jugada la ¡Vamos, el corredor sigue pega ¡Sí, de buena manera la línea defensiva de Pantera. ¡Así, chicos! Son de oportunidad. ¡Vamos! Por avanzar, va por tierra nuevamente el equipo de tecos va por el costado izquierdo buscando. Okay. Tratar de seguir avanzando y si en eso... ¡Va a defender! ¡A los Yarda número 43. Y ahí es donde sale el balón. El individuo del coreback sigue moviendo ¡Páralo! las piernas. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Teco, formación ahí un poquito cerrada, pero cargada al lado derecho, vamos a ver si quedan por tierra, así va a ser y por ese costado, se recompone un poquito hacia el centro, pero no va a conseguir, no va a conseguir mucho yardaje, sigue avanzando, no, corrección, 5 yardas. Cu ¡Vamos defensa! Segunda oportunidad, ¡Vamos, defensa! Tierra nuevamente, va a seguir buscando mover cadenas, seguir ganando yardas y dejar que corra el reloj. Bola, va buscando la individual, sigue moviendo, mueve las cadenas y va a seguir corriendo el reloj y va a estar cerca de las diagonales el equipo de Techos. Primera oportunidad 10 para avanzar para ¡Vamos, equipo de Tecos. lado izquierdo, entrega el balón al corredor número 28. Va buscando, se va abriendo espacio y ya lo derriba. Primera y largo para el equipo de Tecos. Sigue corriendo el reloj, Gemelos por ambos lados. Últimos detalles. Sale la jugada bien. En el paso y completo suerte, mucho efecto y una presión, presión por parte del equipo presión, de canteras finalista el encuentro de Media Sports lo gana la escuadra de Tecos 14 a 0 la Universidad Autónoma de Guadalajara se regresa a su casa con la victoria tenemos aquí el saludo amigos de transmedia Media Sports Thank okay. you.